好 <laughs> Mucha. Raúl, somos un grupo de rescate acuático canino, trabajamos con varias ramas de perros, pero sobre todo trabajamos con terranovas. Somos el, actualmente el único grupo que tiene tres instructores de rescate acuático canino, expedido por la República de Naciones es el mismo. Esto quiere decir que tres cuatro, dos de los cuales están aquí, son las únicas personas acreditadas en todo el país para dar titulación de eh, socorrista con un binomio de perros. Titulación binomio, socorrista, perro de rescate. Nos dedicamos justamente a entrenar eh, binomios, perro, humano, para que se dediquen al rescate. Y ya hemos trabajado, somos el primer grupo en Cataluña, hemos trabajado oficialmente para el Ayuntamiento de San Paul de Mar. Durante el verano pasado estuvimos... Trabajando con los perros en labores de vigilancia y socorrismo en la playa. El sinfín que vamos a hacer, eh, tenéis que tener en cuenta que son, los perros son animales, no son robots, vais a ver algunos fallos seguramente, hay perros que son los más novatos, que sí, serán si no los que hagan el primer ejercicio, que será un ejercicio simple. Empezamos el primero, veréis, eh, se mete en la huaula, el perro grande, es grande, sur sube un merguen, y Nuri está guardando el perro. La ejecución consiste en que el perro os a que me llame el guía, vaya a buscarlo y la recoge. Como podéis ver, los perros se meten con ganas. En el Leon es un perro que trabaja muy bien también en el agua, a pesar de que es un perro de montaña, es un perro de rescate de montaña, pero se lleva muy bien con el agua también. Ahora veréis como la guía se agarra al perro y le da a la que le al agua, a la, perdón, a tierra. Y este es el primer ejercicio y el más básico de todos. Eh, lo que hacemos es hacer que el perro espere porque normalmente a estos perros les gusta mucho el agua y lo que cuesta es mantenerlos fuera. El primer ejecución para que el perro sea eh, mucho corriente es que esté en aquel, aquel día y diga que Por eso actuar. pero que, que parece que sean más de montaña, ¿no? Muy bien. Sí. ¿No? Edgar será el surfista que va a ser de víctima, con cuatro lobos de los Cárpatos y 48 pastores alemanes. Se quedaron en 1955. Fue un experimento. Funcionó, funcionó. Si os fijáis tiene un aspecto de lobo tremendo. Es un perro muy leal. Es un perro que hay que saber educar. Le gusta el agua también curiosamente. Y con las razas que se intentó cruzar, se intentó conseguir lo mejor de los lobos y lo mejor de los perros. está preparado para salir es Django que está con Cristina y con Xavi tanto Cristina como Xavi son dos de los tres instructores que tiene la asociación que son que pueden dar titulación de socorrista en pilonio, perro persona podéis ver que tenemos a dos a dos personas ya dos surfistas esperando ser rescatados aquí podéis apreciar, como los perros tienen mucha fuerza van a revolcar al socorrista van a revolcar a la víctima el socorrista podrá atender a la víctima porque será el perro que nos como podéis ver, Django está haciendo un reniego, ya os he dicho que a veces esto pasa. Cuando esto ocurre, eh, en la realidad, lo que hacemos es lo que ha Cristina ahora, justamente que es ignorar al perro y ir a por la víctima. Sin embargo, Logan, que es un perro que en teoría, como podéis ver, no sería tan, tan adecuado para el rescate, lo está haciendo de una manera magnífica. A Yango no, os puedo asegurar que a Yango yo le he visto hacer rescates, ¿eh? O sea, hoy no tiene buen día. Venga, No obstante, como podéis ver, Cristina se olvida del cerro y lo que hace es sacar a su víctima sin más problemas. Muy bien, Loma. Jango, tú no tanto, pero bueno. Muy bien. Va. Que sirve para sujetar a la víctima. Este ejercicio lo va a hacer Xavi con Marvin y de víctima van a actuar dos Edgars. Ya no os digo quién es quién porque nos llaman igual. Pues... Edgar el rubio y Edgar el moreno. Y así nos los distinguimos. Mientras se preparan, pues, se les ha criado para cumplir con los seres humanos y ayudaban a los pescadores. ¿Veis lo que lleva Xavi en la mano? Es el FDR que os comentaba. es uno de los espectadores y Marvin ¡Cállate! es uno de los pocos perros socorristas no haya, ella, porque Aquí la titulación se llama no, al, no, no, no, al perro y a la persona. No hay muchos perros con la titulación de sotarista. humanos hay más, pero vino perro humano hay muy pocos. Como, como podéis ver, Marvin, el tiene mucha experiencia, lo que quiere es ir corriendo y ya buscarlo, no espera para hay no es gente en peligro y ya que viene a buscarlo, se espera a esperar que salga el día y hay que mantenerlo ahí en el centro. Ya lo veis. El entusiasmo sobre todo. Le encanta la faena que hace. Ahora veréis cómo Xavi recoge primero a Edgar Moreno. Espera a que llegue, a que llegue el perro. Se acerca a la otra víctima con el perro, se agarra al perro, las dos víctimas, el socorrista. Se supone que una de las víctimas es capaz de agarrarse al perro, la otra víctima no. Y ahora veis como el perro, sin ningún problema, porque no tiene ningún problema, saca a los tres mmm, con una facilidad pasmosa. Pensad que estos animales han llegado a, a remolcar hasta 1.500 kilos en, en el agua. En alguna exhibición que hemos hecho, en la barca amarilla que veis abajo, he visto cuatro personas y dos perros, y a un solo perro remolcándolos a todos. una de las utilidades que tenían los, los terranomas para los pescadores era arrastrar las redes. Una cosa curiosa que hacían era ponerse los días de niebla, se ponían en la parte de delante de las barcas y ladraban. De tal manera, que evitaban que colisionaran las barcas mientras estaban faenando los pescadores. Muy bien, Marvin ya lo está, está llegando. Muy bien. Pero ya os digo que este, este es un profesional. Este es uno de los que ha actuado este gran champul haciendo de socorrista profesional, que es lo que es, igual que su, que su propietario, guía. queremos demostrar esto, que el socorrista puede entrar nadando muy rápido, que es una de las ventajas de actuar con perros, porque no importa que se desfonde para llegar a la víctima. Sabe que a la vuelta no tendrá que hacer ningún esfuerzo porque le llevará el perro. Esto hace que nos permita nadar mucho más deprisa. Vuelve a actuar Drago con Olga y la víctima es Edgar Moreno, como pueden Ahora voy que llamar a Drago Pensad que el Leonberger es un perro básicamente de montaña pero aunque los orígenes de la raza suelen ser inciertos en este caso eh, está bastante probado que es una mezcla de lo que era un dogo tibetano, un San Bernardo y un Terranova. A partir de aquí se generó esta raza. Yo creo que por la parte del Terranova es por lo que les gusta meterse en el agua. Y fijaros también con qué facilidad remolcan a, a la víctima y al guía. Estos perros tienen las patas ligeramente palmeadas, no tanto como el Terranova pero también las tienen algo palmadas con lo cual nadar les resulta bastante fácil. Estoy viendo que Drago ha aprendido mucho en muy poco tiempo, porque ha cogido un muy buen estilo nadando. Os aseguro que al principio era un poco más patoso. Pero fijaros ahora con qué facilidad y con qué tranquilidad. Son perros muy tranquilos, ya lo podéis ver. Muy bien Drago, muy bien Olga y muy bien Edgar. El este ejercicio que vamos a, a realizar será una simulación de, eh, de dos ocupantes en una barca, pues han perdido los remos y han quedado a la deriva. Lo que haremos en este caso será remolcar a la barca con sus dos ocupantes. Será eh, una tierra nueva que se llama Quera, la, que, la que remolque, con su que es una. En la barca, estarán Cristina, Martín y él. Serán tres ocupantes. Perdón, hemos cambiado a Cristina por Chavo. Me encanta un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Un Perdona, será un el que salte. Y tenemos a Dani de víctima. con como podéis ver mira, está más pendiente de volver a la orilla que de rescatar a Dani pero parece eso está un aire uh, uh. os he comentado al principio que los perros no son autómatas y a veces maten estas cosas, también es cierto que los perros ya profesionales como, como habéis visto antes con Xavi, estas tendencias cada vez nos tienen menos, son muy, muy entrenados, ahora ya por fin Unai ha recogido a Dani y Kira se los va a llevar a los dos a la orilla. Entonces, los perros tienen reacciones extrañas, como por ejemplo, que consideran que una orilla está más cerca que la otra, entonces en lugar de dirigirse a la orilla, esto quiere decir que van a la que ellos más cerca. Puede ocurrir. Nos ¿eh? pues ha ocurrido y lo hemos visto. O como ahora en el caso de Kira, que ha visto la orilla y que bueno, pues yo voy mirando para la orilla y ya con ellos. su segunda actuación que está un poco cansada pero bueno son perros muy voluntariosos, de hecho son perros son perros cabezones muy cabezones lo cual claro, es una parte de su encanto, ya os lo digo ahora muy bien mira ya ha llegado perfecto ya acaba de sacar a mí mientras tira por fin ya, ya, ya, ya, ya hemos dejado el juguete muy bien muy religiosa. Como no, es que tienen ellos siempre. Mientras se preparan, os comento alguna cosilla más. Hay algunos terrenos famosos. Eh, uno de ellos fue uno llamado Siman de los exploradores Lewis y Clark, concretamente de Lewis, que fueron los primeros americanos que exploraron el oeste. Una de las anécdotas que se cuentan, que ocurrieron con, esta, con este perro, es que unos indios eh, se encuestraron al perro, lo robaron, y Lewis fue a la aldea y les amenazó con quemar la aldea si no le devolvían al perro. Son perros que se hacen querer mucho, lo digo yo que tengo uno, son muy cariñosos. Son muy pacíficos, muy tranquilos, les gustan mucho los niños. Cuando digo les gustan mucho no quiero decir para comer, Quiero decir que les gustan los niños. La temperatura que pueden aguantar en el agua es de hasta menos 5 grados, 5 grados bajo cero como os he comentado, el pelaje es espectacular cuando, la, cuando acabemos la exhibición que podéis acercaros y verlos acercaros a los perros mojados y levantarles o hacer, pedirle al guía que les levante el pelo, veréis que por dentro están absolutamente secos otro de los perros, aunque no es real terranova famoso es el Peter Pan, la famosa nana era una terranova blanca y negra aquí podréis ver que los perros hay dos colores de perros, que son el negro y el blanco y el negro de perros Terranova, pero hay un tercer color que hoy no ha venido, no ha podido ver, que es el marrón. Nana era una perra Terranova blanca y negra. Lord Byron, el poeta, tuvo otro Terranova que se llamaba Boatswake, que traducido quiere decir Contramaestre. Como podéis ver, el otro era Siman, o sea, Hombre de Mar. Todos los nombres que se suelen poner a estos perros suelen tener que ver con el agua. Tienen que ver con el agua porque son perros de trabajo de agua, básicamente. Se comenta, aunque esto no está probado, que en el hundimiento del Titanic había un terrenova llamado Rigel, que era del primer oficial. Pero no se han encontrado documentación. O sea, tienen probablemente más parte de leyenda que de realidad. De hecho, yo creo que lo no hubiera muerto tanta gente en el Titanic si hubiera habido un Terranova. Bueno, tenía que haber habido unos cuantos para comentaros alguna cosilla más del, del primer perro que hemos visto la loba, perro lobo checo esto fue un experimento que se inició en 1955 en 1955 y acabó en 1965 la intención era mezclar las características útiles del lobo más las características favorables del perro Consiguieron, se dieron cuenta de que no criar perros con lobos, los cachorros podían reproducirse entre sí y a partir de aquí empezaron a desarrollar los cachorros. En 1982, se, se toló que existo, no en su país. En 1989 fue reconocido por la Federación Tecnológica Internacional y Profesionalmente, y en 1999 ya fue oficialmente reconocido así. Es un perro que, si os habéis fijado, es desconfiado, pero es muy leal a sus dueños. Yo, es un perro que me, me, asom me asombra y me maravilla, porque cuando camina, camina tal que un lobo Es muy leal, es bueno con las personas, pero es difícil de entrenar. Hay que ser un muy buen entrenador y entrenarlo siempre de manera positiva, porque si no te puedes enfrentar a él. Bueno, vemos que ya están... con pues lo que vamos a hacer es simular una caída de una persona de una barca quedando la barca a la deriva con el resto de los ocupantes entonces uno de los binomios irá a buscar la embarcación para rebarcarla a la orilla mientras el otro recoge a la víctima que se ha caído al agua esto lo van a hacer Xavi y Marvin y Dani y Lova Xavi y Marvin serán los que recogerán la barca en la barca estarán Martí, Eric, Paula Ainara y Martina que además el patrón Dani y a Olga. Aquí podéis ver que en total habrán en la barca seis personas. Si no ha habido ningún cambio de última hora que no me han comunicado, podría ser también. Habrán seis personas y veréis cómo los facilidad. Remota. Mientras acaba de prepararse, nos explicaré algún, alguna característica más del Leonberger. Estos cerros, eh, hay una probabilidad: se cree que el criador fue un tal Heinrich Essie de Leónberg que mezclaba Terranova blanco y negro con San Bernardo y posteriormente con un montaña de Pirneos. Daros cuenta de que todos estos perros son lo que se llaman molosos, excepto en Adoba, son todos perros molosos, tanto el Llanbergen como el Terranova. Los molosos se tienen todos del de, mastín tibetano. En el caso del Terranova, cuando se llegó a la isla de Terranova, habían dos tipos de perros, uno era el Terranova mayor y otro el Terranova menor conocido también como perro de San Juan. El perro de San Juan es el origen de todos los perros en el clima modernos. El Nueva Mayor es el que ha invocado en este. Hay dos líneas, una es la continental, que la europea, y otra es la línea americana. La línea americana tiene el hocico más cuadrado y más corto, mientras que la línea europea lo tiene más largo. A todos les gusta el agua por igual. Todos tienen un carácter similar, lo no único que también los gustos, los Estados Unidos y Canadá les gustan más cuadrados con la cabeza más, más grande, mientras que aquí, son con la cabeza más estilizada. Ya ha salido con Loro, que se va a ir a buscar a su víctima. Y ahora Xavi, con Margri a buscar la barca. Como se monta, hay cinco personas, no seis, sé, Pero pensad que además de las cinco personas está el motor en el propio caso de la barca. Muy bien, Loba ya ha recogido, ya ha recogido a su víctima y Loba, si queréis, lo está llevando con una facilidad pasajosa también. Para un perro de tan poca envergadura comparado con un como podéis ver es muy fuerte, es muy resistente la perra. Y ahora Xavi ya, junto con Marvin, ha recogido la vaca. Y fijaros en el peso que hay ahí y con qué facilidad Marvin lo está remolcando. Como podéis ver la de también. Que es como suelen actuar siempre los socorristas. Muy bien, Loba, genial, una perra magnífica. Fijaros lo que os decía, los movimientos que tiene. ¡Maldita! ¡Qué actividad! ¡Qué parecida a un lobo real es! ¡Loba! ¡Loba! ¡Loba! ¡Loba! Es un ¡Vamos Loba, aquí! ¡Vamos aquí, chica! ¡Vamos a Marvin! Aquí. Y fijaros que no solo remolca la barca con sus ocupantes, sino que también remolca su guía. Estamos hablando que entre unas cosas y otras, ahí hay que a ver bueno, 400 kilos, Quierre. motor incluido, vamos tierra Ahí dice una y que por ahí andamos. Vamos quiera, Y ahí está Marvin ya con toda la tranquilidad del mundo. Ya os digo que Marvin es un profesional. Un profesional no, de todo y luego Hasta el final ha contado con la barca. Muy bien, Marvin. Muchas felicidades. mira fijaros lo que quiere el perro, lo que quiere es jugar. Así es como se les veis